Mira, chavalotes, me gustaría empezar el vídeo hoy aquí súper animado, pero estamos petados. Ahora, eso sí, a Juanita. ¿Qué pasa, tío? Creo que no me queda ni euforia para celebrar que hemos llegado, tío. Bueno, pues mira, vamos a poner unas imágenes ya que hemos llegado de celebración, que luego hablamos nosotros y la cosa ya estará más calmada porque estamos un poco cansaditos. Sí. A dos. 2, de ser... Hoy era una etapa muy trampa porque ayer parecía que la etapa era súper súper dura y Merced lo hizo muy muy bien y hoy parecía que sería un poco menos dura, con lo cual en principio se le tenía que dar mejor y en cambio, hostia, se ha hecho desde... ya desde el principio como muy cuesta bien. arriba. Ca ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues mira, hemos empezado la etapa y hemos empezado ya con el tema de las ah, espérate un momento. Déjame de, decir que no, hemos llegado todo bien, todo ah, sí, tal, ¿eh? claro. sí, claro. Sea, hemos ah, llegado, que, sí, nos sí. ha sobrado tiempo de corte. Sí, mira, hemos llegado, ahora no es exactamente, no. yo diría que 7.48, no, 7.30 y largos, 7.40. Sí. Y había 11 horas. Es decir, que... Que hostia, han sobrado 3 horas y cuarto, 3, más o menos. Dicho que, esto... Bien. Pero... Y o sea, ha empezado mal la cosa. Ha empezado mal la cosa. Ha empezado... A Primera hora ya, a los 20 kilómetros o así que ya tenía las llagas que me dolían una barbaridad y he pensado wow, empezamos así te quedan por delante 100 kilómetros y todavía estás con este dolor de llaga que es terrible. Luego lo segundo ha sido que bueno hemos empezado hemos subido un puerto con toda la ilusión de cómo habíamos visto en el desnivel, digamos en la etapa te marca el desnivel, entonces se veía un, una etapa más así más o menos aquí era el punto más alto y era como ¡buah! el resto es de bajada entonces ¡buah! hemos llegado arriba como se ha podido era kilómetro cincuenta y pico también no hoy no y menos eh, menos 40, ¿no? y algo. 40 y algo y dices mira esto ya está hecho y resulta que no habían dos puertacos más más y eh, todo el rato sube baja sube baja rompe piernas de esos de subidas así estos puertos son típicos de la titan ¿eh? aquí aquí aquí aquí aquí aquí por ahí viene Mercedes. venga Mercedes, nos queda una última curva y ya verás que ahora tu mano derecha ya se ven las banderas, ¿vale? Justo ahí arriba del todo está el CP, entonces ahora hay que hacer esa subida, ahí está la más heavy, pero ya lleva hasta el CP. Venga, Chemita, dale duro que estás perfecto hombre, venga chavales, que estás más fuertes que el vinagre, vamos, vamos, vamos. Aquí hay que animar a todos, ¿eh? porque cada uno a su manera y a su ritmo está pasando hoy su infierno particular. Y entonces, claro, esto, tú te lo encuentras el primer día y fantástico, pero te lo encuentras cuando ya vienes del día anterior como vienes y te destroza el alma. Y entonces me he empezado a marear con las subidas, el calor y tal, se me ha girado el estómago, eh, no podía comer y sabía que si no comía, esto sería un drama. Entonces, bueno, allí pues otra vez te vienes abajo y en ese momento piensas, me queda más de la mitad de la etapa y estoy hecha una mierda. Esto es insoportable. Hoy la San Juana, que estaba hecha una mierda, pero aún así iba aguantando. Familia, 2.200 metros. ¿Qué os parece? Muy bien, San Juanita. ¡Eh, Estás aquí petándote a todo Dios, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué, va? ¿Qué vas a petar tú? Nueces con el culo vas a petar. Bueno, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo... Está fuerte, ¿eh? ¿Qué cojones tiene? ¿Qué coño? os parece, sí, señor, eh? La madre que la parió. Sí, ¿Te he aprendido yo todo lo que sé? Sí. Bueno, todo lo bueno, lo malo ya me ha salido de... Nos vais a perdonar que estemos un poco tostados, eh, y el vídeo también esté un poco tostado. Pero claro, después de dos días, un día nueve horas casi, el otro día casi ocho horas, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. Mira, esto que se ve ahí de fondo, empiezan a ser ya... Un poco el desierto que nos encontraremos a partir de ahora Porque ayer hicimos dos kini de desnivel Hoy hemos hecho 1.600 Pero cuando ya habíamos llegado al puerto Arriba, como decía Mercedes y todo Parecía que empezaba a ir bastante bien Hostia, primero hemos empezado, empezar Como ahora, ¿eh? Pedazo de viento en cara sí, Que sí, lo sí, flipas San Juanita, viento en contra Aquí arriba Y a tirar hasta meta, ¿eh? Bien pegadita, ¿vale? Venga, venga, venga Después pues del viento, hostia, venga, aquí ya se pasa el viento y tal, Uf, has pillado una tostada de mareo, de no sé muy bien el qué, que yo iba a su lado y la iba mirando como diciendo, como si caiga para un lado, al... espero que sea para el mío, sí. que al menos la cojo en brazos. Me acuerdo que ha habido un momento que tú me decías, ponte atrás así que grabaremos y tal, y ponte a rueda, y te he dicho, no, porque pensaba, estábamos, había un momento que bajábamos, de estos de sube y baja, y digo, guau, es que me voy a pegar una leche, porque es que no, iban mareados. Todos son lo que decíamos: ¿eh? pasas una hora que te quieres morir pasando lo fatal, te recuperas, vuelves a estar un poquito mejor, empiezas a hablar. Luego vuelves a bajar, ¿no? Es como... Tanto ayer como hoy ha habido una hora o una hora y media En, en ratos crisis. distintos, ¿eh? De, hostia, ha desaparecido y decir, uy, uy, uy Pero luego vuelve, luego va mejor, luego está de puta madre Luego tal Pero bueno, como siempre, hoy aquí nos hemos encontrado gente de esta que dices ¡Ay, guau, la madre que parió al diablo! Ep, hola, os presento a Tota, una institución de la de ser. Ramón, ¿cuántas titas vale. llevas? 12 vale, vale. ¿Y cuántas ediciones ha habido? 12 y está 13, o sea que es la que estoy haciendo. Joder, deja alguna para los demás. ¿Os acordáis de mi hermano colombiano? Ah, ¿Eh? ¿Qué ah, pasa? El parcerito. ¿Cómo eh? estás, ano? parcerito? No, re bien, re bien. bien. bacán. Ayer eh, el azúcar muy alta, muy alta. ¿Por qué eres diabético? Tocó, porque soy diabético claro, tipo 1. Bien. Y hoy, desde que salí, el azúcar bajito y coma y coma la primera hora coma y coma y coma y pare, coma y pare, coma y pare, coma y, y llevamos ahora tres horas y pico, y hace por ahí 15 o 20 minutos, porque ya me está haciendo el efecto de la insulina, se está bajando, entonces ahora ya empiezo a tener el nivel controlado, y ahora ya empiezo a, bueno, bueno, ahorita si lo alcanzo, nos vamos, ah. Alex, ya vas a machete. No, no, no. Ya... No, no, no. Acabamos de empezar ya va machete, ya pero va a machete. hay que guardar un poco, hombre, que son seis etapas. No, no. Nosotros eh. es el primer momento. A machetazo, eh. A machetazos es el primer momento. Venga, Edge, a disfrutarlo. Sí, sí. Arriero somos y en el camino nos encontraremos. Y a etapa, etapa. Eh, Venga, Edge. A voy no me toca que esta. Tú sí que eres un gallazo, ah. ¿sí o no? Ah. A darle duro. Venga, jabalí. Ya vamos. Se va. ¿Qué? Tendrían que inventar las, las cuerdas sin cables, ¿no? Las cuerdas wireless, cuerdas wifi. Que así nos ahorramos, pues eso, pues la cuerda. Pues eso. ¿Cómo vamos aquí? Esta última que habéis visto es Eva, es la madre de Nacho, sabéis que Nacho tiene una enfermedad que es la enfermedad de Den, que tienen una asociación para eh, recaudar, para la investigación y para la curación eh, y para saber qué, qué, qué coño sucede con la enfermedad de su hijo que cada noche, cada vez que mea, tal no sé qué, pierde todas las sales, las un poco sales. lo que nos pasa aquí a nosotros pues a él, a, a Nachete, le, le pasa durmiendo y Eva está aquí con un equipo de ocho personas que le están ayudando ahí a tirar, a tirar, a tirar, pero está Eva Eva, está alex en fin o sea ya os iremos acabando de enseñar todo esto porque hay gente espectacular y mañana vienen 122 kilómetros sí. eh, después de que hoy mira a ver si enfocas para aquí esto que hay aquí es una jaima enorme donde dormimos todos partidos y en a la derecha se verán las bicis porque básicamente lo que tenemos aquí es que no hay mecánica y nos tenemos que reparar las bicis nosotros así que mañana segunda parte de la etapa maratón y después de esto pues nada, ya lo tendremos todo listo para tres etapas más y acabar esa tindandesa Hostia, no se acaba nunca esto Estamos, estamos haciendo estamos como que, que esto hola, ya se acaba ya no, está. no, llevamos no, no. dos, queda nos cuatro Nos quedan cuatro y, ah, y... Mira... Mañana con el mismo... Y yo paño. también, tío, lo mismo. Venga, vamos vamos para allá. Vámonos.